Ayer le contábamos que apareció el último informe epidemiológico del 8 de junio que entrega datos de relevancia para la comuna de Cauquenes. Este martes apareció el nuevo informe epidemiológico nacional del 8 de junio con datos hasta el 7 de junio a las 21 horas que sitúa a la comuna de Cauquenes como la tercera de la región con más casos activos, con 95 casos. Además, desde el informe epidemiológico anterior, del 5 de junio, avanzó del cuarto al segundo lugar regional respecto a la tasa de incidencia con un índice de 215,1, superando a Curicó y Talca. La tasa de incidencia es un índice que se calcula respecto a los casos activos por cada 100.000 habitantes. Y le consultamos a la seremi de Salud Marlene Durán respecto de la situación que está viviendo Cauquenes actualmente.